Muy buenas noches, buenas tardes. Bueno, sí, buenas noches, porque es que hoy me ha, me ha absorbido la falta de tecnología, me ha absorbido la falta de corriente eléctrica. Se nos ha ido la luz, ya siendo de noche, eh, no se ha, me ha vuelto hace nada, hace un poquito, y he vuelto al siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX también. Joder, eh, menos mal que tengo un montón de cosas en casa y yo, yo decía, pía. Por la tarde se ha ido un rato y digo... Voy a utilizar por fin mi mochila de 72 horas. Mis kits EDC. Mis amparitas. Eh, bueno. Y ha vuelto. Digo. No puedo sacar nada a pasear. Y luego se ha ido por la noche, siendo de noche. Digo, mira, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. He sacado todo el repertorio. Digo, bueno. Eh, digo. Hasta los walkies. Por cierto no es la versión, es pan versión. ¿Por qué? Me imagino que alguno ya lo sabrá. Si alguien lo quiere saber por qué no es esa versión y es otra versión, se lo puedo contar, pero me lo, lo ponéis por, por escrito ahí en los comentarios. Bien dicho esto, eh, tenemos un día complicado. ¿Por qué? Porque estamos al revés. Estamos al revés, es decir, tenemos al SP500 para arriba, Bitcoin para abajo y bueno, dentro de la parte superior del rango en el que estamos, ¿vale? Di, hablando por rango, que está mal dicho, es, es un rango horizontal. Si dices rango, ¿qué rango es? ¿Es horizontal? Es, eh, es, super, es, ¿Es ascendente? ¿Es descendente? Entonces tenemos un rango o un canal horizontal y estamos en su mitad superior, vamos a verlo, estamos ahí, tocándola ya tantas veces y con mínimos decentes, que lo más probable es que lo rompamos, más o menos medida, pero está la cosa ahí, tenemos un indicador que además es totalmente gratis, eh, que os lo voy a poner, a ver, aquí, para ver si alguien ya lo tiene, que nos lo hice. y por otra parte, os digo, eh, hay un vídeo que os va a salir por aquí arriba, que hice ayer o antes de ayer, ayer yo creo que fue, eh, con el tema del calendario, mi calendario de intención, de intención, les digo porque de intención porque luego es, se flexibiliza en función de lo que es narices, es lo que pasa en el mercado y qué es lo que yo pienso no para este año 23 y principios del 24. Primer semestre. Hasta el primer semestre, me, me, me he lanzado hasta el primer semestre del 24. Sobre Bitcoin, evidentemente, y me diréis, joder, ¿por qué, ¿Por qué te, siempre te empeñas tanto en Bitcoin y no das menos importancia a las altcoins? Tío? Evidentemente, por la dominancia del mercado, la, tienen menos importancia. Evidentemente, por una legislación más dura que puede venir hacia la mayoría de las altcoins que vendrá. y eh, Porque si quieres ser maestro en todo, al final tienes tanto ruido por todos los sitios, si quieres seguir realmente esos proyectos, que la cabeza te va a explotar y vas a rendir muy mal. Entonces, mejor especialízate en dos, tres altcoins, aparte de Bitcoin y Ethereum, y con eso vas sobrado. Ya os lo digo, vais sobrados. Que luego sale una de moda, pues como pasó con Shiba, pues venga, ah, la mala Ahora Doge, ah, pues ahora Doge. Pero que la mayoría, que la base de todo esto, porque ya más, todo esto, lleva un montón de tiempo, y como decía... Eh, ...en la película de sé si la habéis visto... ...dice, el problema no es el tiempo... ...el problema es salir de él... ...con vida... ...entonces... Eh, parece, ...parece que es una barbaridad esto... ...pero es la realidad, es decir... ...del tiempo, aguantar con vida... ...para hacer lo que realmente quieres hacer... ...entonces... ...creo que es un momento... ...con todas las cosas que están pasando... ...con muchas vivencias que la mayoría... ...y eh, a mí yo me hubiera gustado... ...con la edad que tenéis muchos... ¿eh? 20 y pocos, o 20, eh, saber lo que sabéis. Me hubiera encantado, porque, ostras, estáis viviendo momentos eh, que son creo que son geniales, que pero, hay, pero los tenéis que aprovechar. Entonces, el salir con vida de ese tiempo significa hacer lo que realmente quieres. Como no lo hagas, o sea, vas a salir sin vida siempre. Porque siempre pensamos que hay tiempo para todo, y eso no es verdad. Venga, ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Bien, suscríbete y dale a la campanita, porque si lo hice mi niña, pues eso. Vas a tomar por culo. Y si mi otra niña dice que no, vamos a tomar por culo, pues nos iríamos a tomar por culo, no sé. De momento estamos sosteniéndonos muy bien, ¿vale? En el 50% de este canal, ¿vale? Lo vemos aquí perfectamente. Vemos una zona en la que estamos acumulando dinerito, eso es bueno. Eh... La famosa bajada de volumen, ¿vale? Que ya nos enteramos que era por el tema de las comisiones en Binance. estos es Binance, entonces, claro, el resto de, de, de exchange está muy similar, ¿vale? No la bajada, sino el volumen. Mm. Nos seguimos apoyando en el soporte. De momento, hemos perdido la media de 100 en 4 horas. Eh, tenemos la de 200 más abajo, 25.300. Creo que, a ver, mm, yo sé que mm, hay gente que no quiere. Yo para mí sigo pensando, bueno sigo pensando evidentemente la zona de soporte la tenemos entre los 24,5 24 y, y los 25,2. Es la, el soporte importante, el soporte principal. Creo que si nos seguimos aburriendo en la zona, lo que dije en el vídeo del otro día, no sé, Bitcoin se aburre, baja a buscar dinerito. De momento no hemos salido la, la parte superior de este canal. Bueno, pues tendremos que ir a probar la inferior. Si probamos la inferior... Eh, y hace falta chicha, pues nos iremos a la media de 200, o oh, en este punto de biblioteca de aquí, este cierre en 25.961, coincidiendo con la media de 200 subiendo en 4 horas, pues estaría bastante bien. Mm. Si nos vamos a diario, ¿dónde tendremos que aterrizar? Pues al menos en la EMA 20, inclusive con una mechita para perderlo, de decir, la parte baja del canal, del canal de este canal horizontal, que ya no es un canal en 4 horas ni en una hora, sino que en diario... Llevamos ya tiempo acumulando ahí. Esto es bueno, ¿eh? Cuanto más tiempo pasemos aquí, aunque el volumen vemos que es muy poquito, ¿veis que para ser lunes es una castañita el volumen? Pero bueno, eh, ya es más que el domingo y el sábado. O sea que no no va mal. Paje, tenemos este, esta engañifa que hay aquí, de toda esta negociación que había aquí, que bueno, pues se está también especulando mucho con la denuncia de en este que ha habido mucho volumen falso, eh, bueno, un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno de momento eh, seguimos ahí en la zona del TP1 ¿no? acumulando si caemos aquí abajo, inclusive para mí si caemos aquí abajo a, a la parte de 24 y pico sería fantástico, pero bueno eh, pues ya no, no tiene por qué ser pero bueno, 24 a 8 este cierre para mí sería ideal, pero pero no lo hace cachin día. En fin, eh, paciencia con esto, ¿no? De momento acumular y si, si conseguimos romper la raza, maravilloso y bendito, bendito Bitcoin. Eh, en cuanto al BLX que nos dijo ayer, pues eso sábado y domingo hemos tenido dos velas con muy poco volumen. Ayer para ser domingo menos volumen que la del sábado, eso no es bueno. No es bueno, y más una vela roja, pues, pues me peor todavía me lo pones. Ethereum por su parte, igual, por encima de la zona de soporte, hasta hoy por la mañana intentando ir al alza, luego se nos ha venido para abajo, bueno, pues está ahí con una doji invertida, bueno, más, con más volumen, caigo y tengo más volumen, pues probablemente mañana pueda volver a caer. Pero ¿qué pasa? Que tenemos al SP500 subiendo, es decir, estamos con el mundo al revés, esto es como como en, en ¿Qué película era? ¿Cómo se llama la película esta? Que se, se plegaban las realidades y medían dentro del sueño, de un sueño y de otro sueño, ¿no? Pues <ríe> todo ha dado la vuelta. Eh, el Total Market ha caído después de romper la cuña en la que estaba, eh, rompimos al alza, y de momento vamos a ampliarlo, está ahí. En una zona, bueno, pues acumulando igual en esa zona, pero bueno, ha vuelto a caer por tercer día consecutivo con un poquito más de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tendremos eh, seguramente si la dominancia de Bitcoin, que estaba bajando también rojo-rojo, pues tenemos algunas altcoins eh, sufriendo. Pero algunas otras contra el Bitcoin yendo bastante, bastante bien. El dólar index ha estado por la mañana intentando atacar la EMA20, no ha podido, se ha venido abajo y posiblemente con esta mecha mañana ya empecemos a ir al caminito a la zona de 101, inclusive a este cierre de aquí, en 108, 100.8, eh, que bueno, pues eh, es donde debería hacer ese doble suelo y luego intentar reforzarse, al menos un poco, no mucho porque está la cosa un poco rara. En cuanto a las altcoins, melos, melos que, bueno, pues, eh, melos temía. pues ahí estaba. Eh, vamos a poner mi línea horizontal de melos, está aquí. Pan. Eh, ¿Por qué pongo esta línea? Porque, bueno, pues ha sido una resistencia continua en mucho tiempo. Cierre no ha pasado nunca de ahí. Lo hemos roto con mucha fuerza, pues es posible que hagamos un pullback más tarde o más temprano a esa zona eh, para marcarla como zona de compra eh, evidentemente con un margen al alza porque tenemos muchas mechas más arriba pero bueno, eso ya cada uno pues decidirá qué quiere hacer, pero vamos que yo creo que un centavo de dólar eh, sería una zona bastante buena, ¿qué pasa? que está reventando porque está en un 56% al alza, está un poquito más, pero bueno de momento, oye, oh, vale, si hiciera una banderita en esta zona y aguantase, pero fijaros cómo está el RSI pues mejor que mejor, pero bueno, estas cosas ya sabéis, cuando Melos hace esto, fijaros, está el tema Vela que hizo aquí como luego en dos días hizo pim pam, toma las gasitos y se fue para abajo, pues ahora también hace lo mismo y lo hace al alza pero es probable que tengamos una vela descendente interesante, ¿vale? Si alguien quiere hacer, por ejemplo, un corto en Melos, lo tenéis contra el euro y contra el dólar en Kraken, eh, y es fantástico o sea que funciona muy muy bien eh, ¿Qué más tenemos? Los Levery y Gates, dinero gratis subiendo un 23% Dodge, hablando de Dodge antes se hablaba de Dodge contra el euro y Dodge contra el... Eh, dólar, eh, ¿Qué pasa? Pues que ha intentado romper Esta zona del máximo relativo anterior La ha roto, evidentemente, con la mecha Eso quiere decir, la ha roto y ha intentado Nos ha hecho una declaración de intención de decir, oye, que quiero ir a por esta otra eh, Bien, bien Ahora, importante, el cierre y cómo mañana se siga comportando ¿vale? A ver si termina de romper al cierre Esa zona que tiene ahí, más o menos en los 0,95 La rompe y ya pues Podemos ir a la zona del 1,10 aproximadamente eh, Línea también se ha comportado muy bien Un 12,37 Fijaros cómo bueno pues está doblaje cuidado porque está cerrando vamos a verlo eh, imagino que lo habéis visto rápido vale y tenemos aquí mmm, vamos a ponerla más o menos vamos a dibujarla de esta manera vale aquí en principio tenemos una cuña ascendente. Que podrá romper a la baja. No creo. Yo creo que aquí tenemos una zona. Fijaros. Eh, vamos a mezclarle estos tres. ¿Vale? Esta zona. Fijaros, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. resistencia eh, zona de soporte con línea de tendencia. Creo que debería de, de aguantar por ahí. Si no, pues tenemos otra segunda línea de tendencia que nos viene aquí con el canal paralelo de lo que está sucediendo también en esta zona. ¿Vale? Y si ese canal paralelo, vamos a ponerlo ahí al cierre. Eh, se cumple no llegamos a tocar otra vez en la parte superior, podríamos prever que este movimiento es una falla al alza, con lo cual se puede venir incluso hasta la, hasta la parte inferior, perdiendo esta zona de resistencia o de soporte horizontal, ¿vale? Y es bastante importante. El punto del, de pivote en el que está es una guerra, también porque fijaros cómo los cierres que tenemos en esta zona, ¿vale? Aquí, aquí y aquí son súper importantes, se han intentado eh, eh, romper, incluso ir hasta la siguiente resistencia no se ha podido y, pero sí que tenemos estos mínimos ascendentes. Eso nos puede dar una idea de que al 0,17 podríamos quizás llegar con oh, de nuevo ¿vale? y tenemos fuerza para poder hacerlo. Por su parte, los cortos de Bitcoin subiendo un 7,93, no es que sea mucho, pero bueno, de, ya hicieron hicieron techo aquí, volvieron a rebotar para abajo y bueno, pues a, otra vez intentando ir al alza. Esto es normal. Eh, me preguntaba alguien, y ¿por qué miramos los, los cortos de Bitcoin? A ver, esto nos da, es un mapa, ¿no? Es, tenemos que verlos como un mapa de la presión bajista que hay sobre Bitcoin. Evidentemente, ahora mismo no tenemos una gran presión bajista. Ha bajado tanto que es lógico que pegue este rebote, inclusive que pegase un poquito más. Eh, yo, mientras no pase, yo creo que de la zona de 1.250, 1.300, sobre todo, eh, no habría que pensar en que está empezando una presión bajista sobre Bitcoin. No, es, no hay, no la hay. Eh, y bueno, lo que sea es una batalla por su control y si hay una batalla también por su intento de destrucción otra vez de, de forma estúpida, porque el, una cosa que tiene Bitcoin que no tienen otros valores en bolsa, que es a lo que están acostumbrados todos estos eh, mandurreales eh, es una gran comunidad, una gran comunidad hall hold. eh, unos holdeamos a 12 meses otros holdean a 12 años falso a tres o cuatro o cinco, como mucho. Eh, pero bueno, da igual. Eh, lo importante es esa comunidad que lo, siguen, lo sigue apretando. Y luego tenemos grandes holders, grandes ballenas que, evidentemente, van a 10, 15 años que, bueno, pues eh, también soportan, ¿vale? Cada, cada, cada rango de, de, de ese ahorro en Bitcoin eh, genera una, un beneficio muy grande sobre el, sobre el valor. Eh, bueno, pues ya tenemos eh, enseguida IOTX, que tendríamos que hacer también un. un un índice sobre IoTX, IOTA y todas estas criptos, pues que, bueno, pues van a hacer esa trazabilidad, esa Internet de las cosas, ¿vale? Creo que, que habría que, que ponerlo. Eh, yo creo que es, es algo que va conjunto, ¿no? El Internet de las cosas con la trazabilidad, porque, por ejemplo, IOT o IOTX eh, pueden generar un token sobre la pieza de tu coche. Tu coche cuando. Cuando se vaya a estropear esa pieza, porque ya se lo está diciendo el ordenador de a bordo, hace el pedido, te deja, te hace la cita, incluso con el taller, dice, si no, no tengo un puto duro, ya, ya, pero la cita la tengo. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que hay otras, tipo Walton Chain y demás, que intentan hacer ese tipo de trazabilidad, eh, pero bueno, con otro tipo de, de productos. Entonces, quizás a lo mejor tengan que ir un poco juntas de la mano y en un futuro... Eh, trabajen unas con otras, me gusta por ejemplo Walton Chain por aquello de, de que eh, vas a poder ver en la blockchain directamente si algo es falso, si no es falso, si bueno, pues un poquito todo lo que lo que debemos saber sobre lo que estamos comprando. Eh, bueno, vemos que enseguida tenemos ya empezamos con las pérdidas, ¿vale? no, no hay unas grandes pérdidas, pero sí que tenemos un margen entre el cero y el Fijaros, estamos 0, 0, 0, 0, 0, ya estamos todavía por los unos, unos, dos, los. Ya estamos. Venga, no llegamos a los dos todavía. Fijaros, es que es muy poquito. La pérdida que hay es pequeña. Tres, cuatro. Ya sabéis, yo, que yo. Todo lo que sea por debajo del 5 es un movimiento relativamente normal para una altcoin. Entonces, ¿qué tenemos por encima del 5? Madre mía, pero voy a darle la vuelta porque si no, como estoy yo ahí con el, con el gerol, con el gepeto, pues no. No lo vemos. Planet. Eh, de la Hashgraph, Omi, True, Farm, eh, EOS. Ahí sufriendo un poquito. Ripple contra el euro. Eh, y estará un poquito más abajo aquí. Está, un 4.40 contra el dólar. Eh, eh, Siacoin, Coin, Zilica, DAG. Sobre las DAG, que alguien me dijo que hablaremos sobre las DAG. Pues sí, hablaremos sobre la verdad. Hemos hablado varias veces sobre las campeonas de las DAG, que yo creo que pues, pues el futuro de la blockchain. En algunos aspectos que sean necesarios. Eh, y bueno. Pues ahí está, es una tecnología muy potente que, que yo creo que va, en el próximo ciclo va a tener que dar bastante que hablar porque ya muchos de los problemas de promoción que tenían se han, se han solucionado y van a tirar, pero muy duro. CFX pérdida de un 4,5 NKR, BNB también hay un poquito Cake también con lo suyo, y Mana un 3,48, o sea que tampoco podemos decir que haya unas grandes pérdidas en el mercado, porque no es cierto, no las hay eh, es un día un poco de sentimientos encontrados, unos con mucho potencial otros muy un poquito bajo pero, pero la mayoría está entre el más 5 y el menos 5 está prácticamente todo el mercado, o sea no es ninguna barbaridad, ningún movimiento aquí extraño, yo sé que alguno dirá joder, es que a mí me ha jodido, ya bueno pues espérate nada mañana pasado a ver si esto se recupera de alguna forma bueno vamos a terminar con Bitcoin porque tampoco me quiero enrollar demasiado no es plan porque ya me decís lo no, es que es muy pesado que no y tenéis razón eh, en realidad aquí qué pasa que tenemos una zona horizontal un toque de toque de toque estamos llamando a la puerta estamos pegando saltos en esa tabla que al final ¡pum! lo normal es que se rompa ¿por qué? porque tenemos mínimos descendentes, o sea, perdón, máximos descendentes. Si los máximos son descendentes y los mínimos más o menos están tocando en una zona, lo más fácil es que esa zona al final se rompa, porque voy saltando, voy saltando, voy saltando, y al final, ¡pumba! ¡Pum! ¡Pum! a ¡Ah, toma por culo. Como dice mi niña, nos vamos para abajo. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, el que lo quiera tener en cuenta y el que no, pues, pues a mí que me da. Si a mí eso no me importa. Cada uno que haga lo que quiera, lo que le salga de mí, mino, que para eso es su dinero. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Que por la que viene falta nos va a hacer. Chao, chao.